UADC informa. Calidad académica. Durante la gira por la unidad Torreón, el rector Salvador Hernández Vélez realizó diversas actividades. En las instalaciones de la infoteca se reunió con directivos y docentes de las escuelas y facultades de la unidad para trabajar en el foro de consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 y entregó en la Facultad de Administración Fiscal y Financiera las acreditaciones de las licenciaturas en Administración Fiscal y Administración Financiera emitidas por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, CASECA, avalado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. Con el objetivo de presentar a la sociedad las innovaciones en el área de la salud desarrolladas por los estudiantes de las especialidades de enfermería y nutrición de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Piedras Negras se llevó a cabo el segundo gran Open House, Ciudades Amigables. El Open House surgió para que los alumnos de las carreras de enfermería y nutrición mostraran prototipos o proyectos encaminados hacia mejorar la atención a los pacientes con el énfasis de innovación tecnológica. Vinculación. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, firmó un convenio de colaboración académica con el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, Guillermo Ignacio García Alcocer. En este convenio participarán las Facultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Ciencias Biológicas de la Unidad Torreón, de la Unidad Saltillo, las Facultades de Ingeniería, Sistemas y Ciencias Químicas y de la Norte, la Escuela Superior de Ingeniería y el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas. La Universidad Autónoma de Coahuila, en conjunto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y el Instituto Nacional Electoral realizaron el foro para la presentación y análisis de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República. En el Centro Cultural de Ciudad Universitaria de Torreón, funcionarios, directores y alumnos asistieron para escuchar la postura sobre el derecho, la democracia y la rendición de cuentas. Sustentabilidad Al ser una institución pública de educación superior y con gran sentido de compromiso social, la Universidad Autónoma de Coahuila fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI. En el marco de la 16 Plenaria de la Unired, Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres, en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Coahuila recibió el reconocimiento de las mejores prácticas universitarias en la promoción de la ciudadanía. Durante la entrega, se destacó la labor solidaria realizada por los estudiantes de la universidad en las diferentes brigadas realizadas por los integrantes de Lobos al Rescate. La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural ofrece en su propuesta cultural diversas actividades artísticas y culturales para todo público, entre otras, el cuarto ciclo de Cine, Arte, Universidad, con la temática Cuando mamá se ha ido, cinco filmes en cuatro sedes que se estarán proyectando para la comunidad universitaria y público en general de manera gratuita, Proyección de cortometrajes, La vida en corto 2, concierto de grupos representativos universitarios, bicilibro y exposiciones musicales. Consulta la programación en la página de Facebook dpc.uadc.